Hola a todos, les presento a Ivor. Creo que en este video mi socio a quien recién venía conociendo inspirará a muchas personas a que quizás con no mucho estilo pero sí con mucho corazón, ninguna bajada es imposible. No lo digo solo por su técnica, sino por algo que nos cuenta al final de este video. Acompáñenme y pónganse tensos conmigo mientras vemos lo que calificaría como la bajada más perseverante que he visto en mucho tiempo. Asiento abajo al tiro. Asiento abajo al toque. Vamos a sacar aire a tu neumático. No, no, no, no. Va a estar barro. Compadre, Mírate y protégete. Amortiguación extra. Ahí sigue a los cabros nomás, vayan no, piola. Anda piola, perro, mirando si allá hay algo peligroso, ahí. Sí, oh, pónganle, no, eh. que Ya mirá y. Sí, vamos. Pónganle nomás. Oh, Como están estos hoyos, esta baja es brutal, weón. Por hoyos para abajo, esas raíces, cacha. Tranque acá, oh. ¿estás bien? ¿Sí? <ríe> no alcanzé a avisarte, apareciste. Esta parte es para <ríe> Sí, yo nunca la he mirado. Y claro, están estos sacababones ahora por el agua. Es súper es parada esta wea. Por la, es por arriba, es para tomar la cura arriba. Eh, pero con menos velocidad. Tenía muy poco. Cacha los escalones. Oh. Cachai. Si sí, quería avisarte y se me olvidó y me había tirado y ya no podía parar. <risa> ¿Dónde? ¿Te bien esta wea? No. Se dobló un poco la rueda. O sea, el manillar. O sea, la potencia. Es bueno que se doblen un poco porque... Significa así. que no hicieron tanta resistencia. Exacto. Los elementos. Claro, le da una holgura. Ahí la veo más o menos. Derechita tu manilla. Ahí. Eh, se ve derechita. No, si no fue tan fuerte el, el porrazo. Ahí, qué bueno, está todo regulable. Está ahí. Este... nada, no, a poner un poquito más lento. No, man, mucho. Muy poco. Ahí. ¿Cambiar la posición? Cambia la perillita. Mm, para que rebote menos. Y aquí hay más escaloncitos. No sé si queréis bajar caminando. No, no, no. Muy bien. ¿Y sí, esto es porque no caché. No la viste? No la vi nada. Man. Ya, sácate la antiparra, acá es muy oscuro. No veis nada ahora. Si te la sacáis, vaya a cachar. ¿En serio? Sí. Dobla la rueda para que la bici se eche una mira. Casi, se ve casi igual. ¿eh? ¿Casi igual? Ah, ya llega la puestas, entonces mejor. Se ve mejor con la antiparra. Ya bacán oh, bueno. espectacular, hay que buscarle, <ríe> puro corazón, ser estilo a fondo. Eh, para abajo por alguna de estas. Eh, para la izquierda. ¿Está acuática? ¿Sí? <ríe> Espectacular. Bueno, la parte la está en Brutal. Oh, estuvo chistazo. Atento acá. Mantente arriba, mantente arriba. Uh, cresta. Uh, Casi, no pasó nada. ¿Ya no te pegué? No. Ya, bacán. No, no, no. oh, te debía haber dejado un poquito más despacio. De buena zafada que no soltá, que quedaste ahí con la bici puesta. Fue buena calle. Todo esto espectacular. Dale con tranquilidad. Estáis conociendo la pista, anda guiando la bici. Y el pedal, cuidado, mira para adelante. El pedal te está guiando un montón. A fondo. Hay algunos saltos que tienen hoyo. Como este creo. Está loco este socio, wey. ¿Cómo hay? <laughs> <laughs> <laughs> estar acá viendo la... cómo va jugándose de todo, <ríe> ¡Buena! repararon ahí. te viene de otra parte para, oh los apoyos buenos cabros, la máximo máximo Quitaron caleta de zapateo, estaba muy brutal. Se me va a empezar a Acá viene una parte un poquito más para. No. <ríe> Ahí a la derecha. ¡Wow! Indonesia is running! Let go! JOAMMUL NAR ¿Cómo estuvo? Bueno, hermano. Bacán, man. Oh, gracias por todo. ¿Cómo lo pasaste? Oh, lo pasé increíble. Oh, filete. Oh. Está divertido para mí ir mirándote a fondo así. Igual. Igual yo encuentro que anduve rápido. Anduviste súper bien. Súper, súper bien. Habían partes que estaban un poquito más resfalosas. Creo que la, cual, la cala te juega en contra. Sí. El no poder poner y sacar el pie rápido. Muchas partes entre ponerlo y no ponerlo no lo poníais. Sí, y ahí tenéis que tratar de ponerlo le mandaba, y, y, y seguir de... bajito. Claro. Ese para que no. porque el, el pie abajo te descompensa la bicicleta, te mueve el cuerpo de otra manera. Si tenéis los dos pies ahí, listos para poder sacarlo.. Es que quiero cambiarme a las plataformas, pero después de que me no peguen las calas. Ya, perfecto. Nunca había bajado acá, ¿no? No, está la raja, me encantó. <risa> <risa> está en la raja, Filete. Sí. ¿Ah? Está en la plataforma. La... Está la.. Hay mucho menos zapateo, arreglaron mucho los chiquillos. ¿Es que son los que tienen? Sí. sí. Filete. Qué he hecho poncho. Es <risa> larga la baja. Pero es súper está larga. Buenísima, loco. Bacán. Ahí, ¿Hace cuánto que andas en bici? Como un año y medio, Mati. Filete. Sí. Antes hacía trail, corría en las montañas más que, que bicicleta. Más que bici. Y por y... eso me cagué las caderas. Ah, y ahí encontraste la bici como solución para seguir bajando. Y el, para cagarte más las caderas. No, el... <risa> hijo, weón, tenéis que operarte, estar flaco te recomiendo hacer bicicleta. Yo hago bicicleta. Ya. Y. Eh, y apenas ya puta el, eh, venga el dolor que no que afecte tu calidad de vida, vaya a llegar solo acá y te sacamos radiografías nuevas y, y con esa hueá y todas las eco, ahí te operamos. Pues bueno, ya, claro pues que te sí. tenemos que operar. Si tú te quieres operar ahora, te opero mañana. Ya. ¿Cachai? Pero si no... Pero si no, a mí al menos me quedó bastante claro que aunque falte un poco de técnica o aunque tengas una lesión que te tenga media máquina, la bicicleta, la naturaleza y la vida en general se pueden afrontar de manera positiva igual. Te mando un abrazo gigante, Ivor. gracias por la inspiración y espero que volvamos a pedalear juntos.